Apolinar Rosa Zapata, encargado de limpieza del río Jaya, en el sector que lleva el mismo nombre, denuncia a residentes en la zona, vierten basura en el caudal, lo que deshace el esfuerzo de limpieza que se lleva a cabo en el lugar. Además, condena que supuestamente moradores ponen veneno en los desperdicios para matar animales. Que ya que ellos no ponen atención ni a medio ambiente, ni al ayuntamiento, ni a nada, que tomen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 que Ale que se encarga de río, no es Ale que se encarga de río, Ale no está encargando de río, quizás es eh, porque la gente brutalmente no entiende. ¿Qué sucede? Yo no hago nada con limpiar de la cañada para acá, a tal puente, cuando al poquito rato, de una manguera que bote agua, viene toda la basura, miren la situación solicita a las autoridades sancionar a quienes vierten desechos en el río. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.